Buenos días. Buenos días, maestro.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 bien, vamos a ver el programa de del display de cristal líquido previo a esto nos habíamos quedado en este, en este procedimiento que es exactamente el mismo que vamos a hacer de la manera programada más recordar que teníamos una señal de control que en este caso era nuestra RS y dependiendo si era 0 o si era 1 el display con esa señal identifica cuando el microcontrolador le está mandando una palabra de control o un comando o en el caso de que sea uno el microcontrolador el LCD sabe si lo que le estamos mandando ya es texto para que lo pueda él escribir en la en la pantalla ¿no? bien lo primero que siempre vamos a hacer pues, es organizar nuestro programa a partir de alguna dirección obviamente siempre empezamos en la dirección cero y a partir de ahí hacemos ya un salto Esto ya pensando cuando ya tenemos un programa más grande y, y tengo más cosas en el programa saltamos a un a un espacio donde tengamos la configuración de todos los dispositivos que vaya a manejar el microcontrolador para poder eh, programarlos de acuerdo a las características que se deseen. En este caso, saltamos a la etiqueta Main, que es donde voy a tener yo la configuración de mi LCD. Previo a esto, si se requiere o si se quiere usar. Usamos otra directiva de ensamblador que es EQ. Y en EQ lo que estamos haciendo es asignar las variables que vimos ahí en el procedimiento paso a paso de las señales que involucran a la habilitación, escritura y control del LCD. Entonces, en lugar de manejar los bits de los puertos, estamos manejando una variable. Y esto lo hacemos con la directiva de ensamblador EQ. <coughs> Bien, una vez que estamos en el programa principal, lo primero que hacemos es cargar un dato 38. O mover un 38 al acumulador. Ese dato 38... Estamos indicándole al LCD con ese dato. Que la interfaz que voy a manejar es de 8 bit. Y acuérdense que habíamos dicho que podría ser de 4 o podría ser de 8. En este caso estamos manejando la de 8 bit. Y con ese 38 le estamos indicando que mi interfaz va a ser de 8 bits. Y que la... Matriz para los... Caracteres... Será... De 5 por 7. Esto es lo que vimos en su momento... En el procedimiento... Paso a paso. O sea, estamos haciendo exactamente lo que vimos aquí. ¿no? Aquí está, vean. Este es el 38. que Estamos cargando. Sí. Donde dijimos que la parte baja... Lo contempláramos como un 0 o como 1 ya depende cómo lo quieran tomar en cuenta el LCD va a tomar en cuenta los, el dato este ¿no? lo de abajo simplemente puede ser 0 o puede ser 1 y con todo eso le estamos diciendo esto que la interfaz a utilizar es de 8 bits y el formato de carácter que voy a ocupar es de 5 por 7 puntos eso es lo que hacemos. Y RS debe estar a cero cuando yo haga eso. Bien. Entonces aquí mandamos el 38 al acumulador. Todavía no estoy diciendo nada del display. Simplemente estoy cargando o moviendo un dato al acumulador. Una vez que hago eso, entonces me vengo a esta etiqueta con esta llamada. Hago una llamada a la etiqueta... Comando. En esa etiqueta comando, tengo una rutina con la cual yo le voy a estar mandando los comandos de configuración al display o cuando se requiera mandarle un comando o una palabra de control para que el display haga lo que yo quiero de acuerdo a la tabla que me proporciona el mismo fabricante. En este caso estamos mandando el acumulador al puerto 1. ¿Por qué al puerto 1? Bueno, porque en el puerto 1 es donde tengo yo el bus de datos del display. Entonces el micro le manda la palabra de control al LCD y le estamos mandando un 38H. Y para que, lo, lo, para que él sepa que es una palabra de control, nosotros manipulamos nuestro RS y lo tengo que poner en cero. Y entonces el LSD lo interpreta como una palabra de control. Si RS es igual a 1, entonces este dato no lo interpretaría como una palabra de control. Lo interpretaría como un carácter que tiene que desplegar en la pantalla. Entonces, esa es la diferencia entre manejar RS en 0 o RS en 1. Entonces, ya una vez que estoy aquí, lo mandamos al puerto 1. Y vean lo que hacemos inmediatamente. Poner a 0 RS para decirle que es una palabra de control. Ponemos RW a 0 porque vamos a escribirle la palabra de control. Y habilitamos ¿sí? al display... A través de la del comando en cabe señalar que a través del programa vamos a observar que estos tres comandos en un dado momento los podríamos este, quitar ya que siempre se mantienen constantes y no cambian para este ejemplo que estamos manejando y solamente me podría quedar con el clear rs que es el que me interesa saber cuando es una palabra de control y cuando es un dato entonces una vez que ya habilitamos las señales del LCD, entonces nos vamos a un pequeño retardo. Ese retardo es este y es el que me pide el fabricante cuando trabajamos aquí. Vean. De acuerdo a las palabras de control que se manden, ¿sí? de acuerdo a las palabras de control que se manden, yo le tengo que mandar al menos este tiempo no, no quiere decir que sea exactamente este tiempo sino que sea un retardo como máximo que tenga este tiempo ¿Sí? entonces ya con esto nosotros hacemos que el display interprete al interprete la palabra de comando con la característica que yo le estoy configurando. Entonces. Eh, siempre hay que checar esto. Porque. Esto nos va a ayudar a nosotros. A decirle al display. Cómo quiero que se configure. ¿Sí? Vean aquí tenemos la palabra de control. Que estamos manejando. Que es el function set. Nosotros lo estamos habilitando con un. 38. O sea que estamos poniendo este en 1, este en 1 y este en 0, 0, 0. Y ya con eso le estamos habilitando esta característica. ¿Sí? Estamos habilitando esas características. Y es lo que estamos diciendo, estamos usando una interfaz de 8 bits, estamos usando un display. Con las dos líneas o los dos renglones. Y estamos usando el, el formato. ¿Sí? 5%. Entonces es la forma de, de, de configurarlo. De acuerdo a lo que yo requiera de ese display. <coughs> Entonces, una vez que ya genero el tiempo para que el display asimile a la palabra de control. Me regreso por debajo de donde dice la llamada. O sea, sí, aquí. Entonces aplico el otro REP y me regreso por debajo de donde se hizo la llamada. O sea, a la siguiente instrucción. Bien, eso fue para mandarle un comando nada más para decirle esas características al display. Luego, mandamos otro comando. Un 0C. Y lo cargamos al acumulador. Eso, ese 0C... Le va a decir al display que quiero que el cursor esté apagado. No quiero no me interesa que aparezca el cursor. Y que el display esté encendido. Entonces nuevamente llamo a la rutina de comando. En comando vuelvo otra vez a mandar el dato al puerto donde está conectado el display. Habilito la señal con cero. El RS para que sepa que es una palabra de control. Hago la rutina de tiempo. Establezco el tiempo para que acepte el comando. Me regreso y vuelvo otra vez a cargar otro dato de configuración. En este caso cargamos un 6. Y este 6 me está diciendo que haga un recorrimiento del texto hacia la derecha. Entonces con esto volvemos a llamar a la rutina de comando. Se lo volvemos a mandar otra vez al LCD. Le decimos que es un comando. Hacemos nuestro tiempo para que acepte el comando. Regresamos y con eso tenemos configurado ya el display. Con ciertas características. ¿Sí? Aquí podemos agregar más configuración si lo deseamos. De acuerdo a lo que ustedes quieran. O cambiar la configuración que tenemos de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y de acuerdo a lo que le pongan ustedes a cada una de las señales. Vamos a observar que en este programa yo no voy a ocupar el comando limpiar display, que es el 01. ¿sí? Y no lo voy a ocupar porque lo que voy a hacer es sobreescribir en todo el display. Es decir, este comando lo podemos ocupar cuando manejemos el tamaño de textos diferentes... Como ya se comentaba en, el, en algún momento cuando vimos los programas de tablas. ¿Sí? Entonces, para evitarme el uso de más comandos y más configuraciones y más tiempo, pues como puedo ocupar los 16 caracteres, pues me puedo dar la tarea de que siempre mi programa ocupe 16 caracteres. 16 caracteres y entonces lo que hago es, pongo 16 caracteres y encima 16 caracteres. Entonces, como si borrara la pantalla. Pero si primero pongo 16 caracteres y luego pongo 5, es obvio que si yo encimo, el resto de los caracteres que no encime se van a visualizar. Entonces ahí sí, yo tendría que usar un comando de borrado para que se borre completamente la línea anterior y yo ponga una nueva línea. Entonces vean acá abajo todos los mensajes en un dado momento. Deben tener 16 caracteres. Y eso me aseguro aquí. Que mi tabla. De lectura de, de datos en memoria del programa. Siempre va a leer 16 caracteres. Entonces cuando entramos al programa principal. Una vez que ya configure. La configuración solamente se hace una vez. Y una vez que ya hago la configuración. Ya el LCD queda listo. Para estar trabajando. Bajo las características. De esa configuración. Si quisiéramos cambiar la configuración, entonces tendríamos otra vez que mandarle palabras de control. Modificando la configuración actual y una vez hecha eso, entramos a un programa principal nuevamente. Entonces, una vez que entro a en mi programa principal, lo primero que hacemos es lo que ya hemos visto en clases pasadas. Cargamos al DPTR, único registro de 16 bits, con... La etiqueta dato 1. La etiqueta dato 1 ya dijimos que hace referencia a una posición de memoria. O una dirección. En este caso la dirección de memoria la que está haciendo es a esta posición. Y estamos haciendo referencia <coughs> al primer <coughs> mensaje. Entonces, pues Ya sabemos que esto puede ser una dirección. Y cuando yo uso, uso el índice. Quiere decir que el primer espacio que aparece. Que es un espacio en blanco. Sería la posición 0. Luego la M sería la 1, luego la 2, luego la 3 y así sucesivamente hasta llegar a 16. Por eso es que aquí tenemos 16 caracteres. Entonces cargo la dirección donde empieza el primer mensaje. Y lo primero que voy a hacer es indicar en qué renglón quiero escribir. En este caso voy a escribir en el renglón 0 o renglón 1, como ustedes lo quieran este, llamar. ¿eh? Aquí tenemos los dos renglones y entonces yo, ustedes pueden decir este es mi primer renglón y este es mi segundo renglón en el display. O este es el renglón 0 y este es el renglón 1. Esto se los comento porque muchas veces así lo ocupan en algunos textos. Como un renglón 0, renglón 1, el primer renglón, segundo renglón, etc. Eso no tiene nada que ver. Nada más es interpretación. Entonces aquí le estamos llamando renglón cero. Entonces hago una llamada. A una rutina que se llama renglón cero. Para decirle al microcontrolador. Que yo quiero escribir el texto. En el primer renglón o en el renglón cero. Entonces me voy a la rutina. Ren cero. Y en ren cero le estoy diciendo. Que me mueva un 80 al acumulador. Este dato 80, cuando yo se lo mando a, la, a través de la rutina de comando, le estoy diciendo que quiero que se posicione en el primer renglón o en el renglón cero. Entonces cargo 80 al acumulador y vengo a la rutina de comando y en comando se lo mando otra vez al display pongo el 0 la variable rs para indicarle que es un comando hago mi tiempo, me regreso y una vez que termine de enviar el dato en ese momento ya el micro se va a posicionar el micro no, el LCD se va a posicionar en el primer carácter del renglón 0, es decir va a estar aquí aquí va a estar listo para empezar a escribir si se fijan aquí el mensaje está centrado porque así lo decidí yo poner pero los primeros caracteres que tiene son de cero. Al final también tengo ceros. El total me debe dar 16. Entonces una vez que le mando ese comando. Regresa. Por debajo de donde se hizo la llamada. Y dice me voy a red. Y vuelvo a regresar otra vez. Por debajo de donde se hizo la llamada. O sea por debajo del cal rank -ring, ring cero. Y entonces entro a otra subrutina que se llama tablas. Y en esta subrutina de tablas, hago la llamada y me vengo aquí a mi subrutina de tablas. Lo primero que hacemos es cargar el índice en el registro 0. Entonces digo, muéveme 0 a R0. Y luego, muéveme 16 a R1. Si se fijan, aquí lo estoy manejando en decimal. No tiene el H. Estoy diciendo nada más que es un 16. A la hora de convertirlo en micro, ya sabe que ese 16 se va a convertir en hexadecimal y me va a cargar o me va a mover ese dato a R1. Entonces, en R0 tengo el índice y en R1 tengo el número de caracteres que voy a, a leer del mensaje. Entonces, una vez hecho esto, movemos el registro 0, lo que tiene el registro 0 al acumulador y lo que tiene el registro 0 es un 0. Entonces el acumulador se carga aquí con cero. El acumulador aquí es igual a 0. Entonces cuando venimos a la instrucción de lectura en tabla de memoria, hacemos el modo de direccionamiento indirecto. ¿Por qué? Porque el acumulador aquí dice que vale 0 más lo que tiene el DPTR. Lo que tiene el DPTR es una etiqueta que se llama... Dato 1. Pero dato 1 ya dijimos que es una dirección. Que es donde está empezando el mensaje. Entonces hace la suma. Lo que tiene la dirección dato 1 más lo que tiene el 0. Eso que está en esa posición. Muévelo. Al acumulador. Entonces cuando hacemos eso. Lo que tiene dato 1. O sea, hace la primera posición que es un espacio en blanco ¿sí? y el índice me dice que es el 0, o sea es el primer valor de esa posición que ocupa dato 1 lo voy a llevar al acumulador entonces ese dato me lo llevo al acumulador y el acumulador se va a cargar con ese espacio en blanco ¿sí? que es un 20H como lo habíamos dicho entonces ese acumulador tiene la información que yo quiero desplegar al display. Entonces me voy. A una retina que se llama Escribe. Para mandar el dato a escribirlo ya al display. Entonces salto a la etiqueta Escribe por la llamada. Esto no va aquí. ¿sí? Y le digo. Muéveme lo que tiene el acumulador. A P1. Vean. Es la misma que hago acá arriba. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora. Estamos poniendo un 1 en RS. Y ese 1 le está diciendo a, eh, al, al LCD a través de RS que ahora quiero que lo imprimas en la pantalla y que se visualice. Entonces en ese momento habilito, ya mandé el comando habilito, entro otra vez a la rutina. Otra vez hacemos lo mismo que arriba, vean, que acá puede ser que se repite. Entro a la rutina de tiempo. Otra vez a la rutina de tiempo. Para que me valide el dato que estoy escribiendo. Me regreso. De, por debajo donde se hizo la llamada de tiempo. Es el red. Y me regreso otra vez. A donde está el comando. De mi tabla. Que es por debajo de donde se hizo la llamada. Y sería aquí. Entonces en ese momento. Incremento. El registro cero. Y como R0, que es el índice, inicialmente valía 0, ahora va a valer 1. Luego decremento el registro de R1. R1 es el que lleva mi conteo de caracteres. Como acabo de leer el primer carácter, es que es un espacio en blanco, pues entonces ya no vale 16, ahora vale 15. Y pregunta, decrementa y salta haciendo 0. Ya lo decrementé, vale 15. Y como R1 todavía no es 0, entonces se va a la etiqueta otro. Y en otro. Vuelve a moverme lo que tiene R0. R0 lo acabo de incrementar, ahora vale 1. Ese 1 lo muevo al acumulador. Y entonces aquí abajo, el acumulador ahora vale 1. Más lo que tenga dato 1. Dato 1 sigue siendo la misma posición de memoria, pero sumándole un 1. Es decir, si la posición de memoria vale 50, o sea, si dato 1 vale 50, cuando yo le sumo el 0. Quiere decir que sea, estoy en la posición 50. Cuando ese mismo 50, que es dato 1, yo le sumo un 1, pues es la 51, 52, 53, etcétera, etcétera, etcétera. La posición no cambia de donde está el mensaje, pero lo que va cambiando es el índice para decirme dónde está cada dato de una posición inicial definida por dato 1. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces aquí es 1. Más lo que tenga la dirección de dato 1. Esta dirección no la conozco. Yo estoy suponiendo aquí 50. No la conozco porque me la asigna el microcontrolador a la hora de estar haciendo el programa. sí la puedo conocer, siempre y cuando yo haga la sumatoria de todas las instrucciones para saber en qué posición es. O la puedo visualizar cuando se compile el programa. sí A través de los archivos que se generan. Ahí donde se genera el punto ex el punto .obj, etcétera Hay un archivo .list. O LST que se genera. Si ustedes abren esa, ese archivo con el, el, el, el notepad de, de Windows, ahí están las direcciones de todo el programa. Ahí lo podrían visualizar si ustedes quisieran. ¿sí? A final de cuentas, solamente es necesario entender aquí que la etiqueta dato 1 ya me asignó una dirección y quien se encarga de irme diciendo dónde está el mensaje es el índice. Por eso es que aquí al momento de hacer la lectura entre el dato y el índice me apunta a la siguiente dirección, que es otro espacio. Se lo vuelve a llevar a la etiqueta, a la llamada a la subrutina de escritura y en la escritura pues simplemente lo que hago es volver a escribir para que se vuelva a visualizar. Y el dato en el display. Puesto que estoy configurando RS. Con 1. Y aquí me quedo ciclado. Hasta que el registro R1. Se haga 0. Y eso quiere decir. Que el registro R1. Que ya da mi conteo. Ya. Me está indicando que leí. Todos los caracteres que aparecen. En la posición. Donde inicia dato 1. Terminando. Me regreso por debajo de donde se hizo la llamada de tabla. Y entonces se ejecuta la siguiente instrucción. La siguiente instrucción simplemente es para indicar en dónde está el otro mensaje que quiero yo desplegar. Y en este caso es dato 2. Y en dato 2, aquí abajo observamos que nuevamente empiezo con espacios en blanco. Y luego viene el texto. Y nuevamente son 16 caracteres. Solo que ahora lo voy a escribir en el renglón 1 o en la segunda línea del display. entonces le tengo que decir al display que quiero escribir el mensaje en la segunda línea. Por lo tanto, hago otra rutina que se llama renglón 1. Y en renglón 1 vemos aquí que le estamos moviendo un C0 al acumulador. Y C0, cuando lo vimos ayer, indicaba <coughs> que se está posicionando la primera posición del segundo renglón o de la segunda línea de ese renglón. Es decir, el micro ya se va, el LCD se va a poner aquí listo para recibir el carácter. Entonces, obviamente, con esta configuración en REN1, le estoy estableciendo eso. Le mando la palabra de control, entonces, a REN1 que es 0C se lo manda al acumulador y entra otra vez a la rutina de comando para indicarle que lo que le envío es un comando, ya dijimos que eso lo vemos con la configuración de RS entonces hago el tiempo necesario para que lo entienda regreso y me regreso nuevamente a a mi rutina de por debajo de donde se habló a la del REN 1 y entro a la rutina de tabla y la rutina de tabla, pues vuelve a hacer lo mismo que acabamos de ver para el siguiente mensaje. Es le leer cada uno de los mensajes que tengo en el, aquí. Entonces leo espacio en blanco y lo mando a escribir. Leo espacio en blanco, lo mando a escribir. Leo la, la E, lo mando a escribir. Leo la L, la mando a escribir. Obviamente a la velocidad del micro no veo esto, esto que se está haciendo. Esto lo vemos inmediato. Lo, lo que, aparece, lo que vemos es que aparece inmediatamente el mensaje. Y no vemos todo este procedimiento de lectura que se está haciendo. Esto es debido a la rapidez del microcontrolador. Pero si se fijan, estamos haciendo una lectura uno a uno de cada uno de los mensajes. Entonces eso le lleva al micro tiempo ¿sí? y procesamiento de estar haciendo toda esta lectura de datos. Por lo tanto, si yo tengo un montón de mensajes, estos mensajes me están ocupando espacio de memoria. Entre más mensajes tenga, tengo más espacio de memoria. Y entre más, más mensajes tenga, pues entonces tendré más llamadas y más carga de datos al registro de PTR. Una vez que se hace el segundo mensaje, entramos a otra llamada. ¿Sí? Esta llamada de ley 1, que es esta que está aquí, simplemente es para hacer que el micro mantenga el dato. Es decir, una vez que ya me hago este despliegue, lo voy a dejar ahí aproximadamente un segundo para que me muestre los dos mensajes. Y terminando eso, me presenta el segundo mensaje. Entonces, terminando esto, ¿qué va a hacer el micro? Pues véanlo aquí. Cargo el dato siguiente que voy a desplegar otra vez en el primer renglón. Pero para ello, ya voy a sobreescribir. ¿sí? Para ello ya voy a sobreescribir. Entonces... Ya no utilizo el comando de borrado. Ya no utilizo el comando de borrado. Véanlo aquí. Okay. La primera parte de dato 1 y dato 2 es esta. Fíjense, dato 1 lo mandamos a ren 0 y dato 2 lo mandamos a ren 1, ahí está, y luego hago el retardo para retener los dos mensajes en el display. Inmediatamente preparo todo para mandar todo el mensaje 3 o el dato 3 al renglón 0 y terminando eso mando el dato 4 al renglón 1 y una vez que tengo los dos renglones mando nuevamente a retener el mensaje para que lo visualice luego otra vez vuelvo a repetir el mensaje 5 o el dato 5 lo mandamos a, al renglón 0 y el mensaje 6 lo mandamos al renglón 1 y luego hago un retardo para que se vuelva a visualizar si se fijan, en ningún momento estoy ocupando el comando de borrado. Porque estoy sobreescribiendo el mensaje de 16 caracteres. Si yo quisiera escribir, eh, utilizar ese comando, entonces yo, una vez que terminé de imprimir los dos mensajes y que retengo, aquí abajo tendría que tener yo una llamada a borrado. Yo le puedo poner ahí, ¿sabes qué? Eh, cal. Y le pongo del no Borrar. O Erase. O como le quieran poner ustedes. Borrar. Y tendría que tener una rutina por acá. Por aquí. Que se llame igual. ¿Sí? Borrar. Y en esa rutina de borrar. Yo tendría que cargar al acumulador. ¿Sí? Tendría que poner una, una carga al, al acumulador. Tendría que hacer un movimiento al acumulador. Con el comando. Gatito. 01 H. Y luego obviamente mi RS. A través del, del clear. RS para decirle que es O Se hace algo parecido a esto. Igualito. sí Yo puedo ocupar esta misma rutina si quiero. Y solamente lo que tendría que tener en mi. Rutina de borrado. Sería la carga. De este 01 y luego hablo y hago mi llamada a retardo. Y digo, a, perdón, a este a comando. Y en ese momento le mando el, el dato al acumulador a través del puerto O sea, hace algo así como esto que está aquí. Solamente hago la carga del comando que quiero. Y le hablo a la rutina de comando. Para que me envíe, en este caso, el 1. Y entonces el LCD se borre. Y yo puedo escribir otro dato. También se puede hacer ¿sí? para borrar el, el display. Pero vuelvo a repetirles. Yo aquí como estrategia para evitarme esa llamada y más líneas de programa, pues simplemente utilice todos los mensajes del mismo tamaño. Obviamente, el hacer esto quiere decir que estoy usando aquí 16 posiciones, 16 posiciones, 16, 16, 16, etcétera. De las cuales, de estas 16 posiciones, hay posiciones que están en blanco. Ahí estoy desperdiciando memoria. ¿sí? Porque yo estoy asignando 16 posiciones. Y eso está ocupándome memoria de programa. Si yo usara exacto el mensaje, pues entonces estos espacios en blanco, que son posiciones de memoria, me los ahorraría. Pero entonces, el conteo aquí tendría que estar cambiando en función del número de caracteres a imprimir. Y entonces sí, entre cada mensaje tendría que estar poniendo yo mi comando de borrado. O sea, hacer, hacer una, llamanda, una llamada para cargar el dato de, de comando de borrado del display. Eso sería el cambio que habría que hacer en caso de que ustedes me mandaran exactamente el número de caracteres. Aquí como se manda todo completo, pues se abarcan los dos renglones... <coughs> Y entonces cuando escribo pasa eso, nada más escribo un mensaje, escribo el otro, es encima y ya no necesito borrar. Es una estrategia. Pero no quiere decir que no se pueda hacer de la otra forma, se puede hacer también haciendo esos ajustes. Haciendo, esos, haciendo estos ajustes que les acabo de comentar. Para que puedan ustedes borrar su display. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Duda, comentario. Esta es la forma en que trabaja esta rutina del LCD. Bueno, entonces utilizaríamos nuestro delay 1 para sobreescribir cuando ya hayamos mandado datos al LCD, ¿no? Sí, si usted quiere, sí. Pero si, lo, lo vuelvo a repetir. Este... Si va a usar el carácter de diferente tamaño, sí sería necesario este, hacer ese cambio. ¿no? Si no, pues no tiene caso. Puede utilizar siempre el mismo tamaño. ¿no? ¿Por qué? Porque en el display, si yo pongo acá el display, por ejemplo, aquí, suponiendo, que yo escribo aquí este mensaje, y que luego hubiera escrito el mensaje de electrónica en el mismo primer renglón. ¿Qué va a suceder? Que este... Estos caracteres de aquí... Y estos caracteres de aquí no se borran. Se sobreescribirían nada más estos. Que es del tamaño de este texto de electrónica. ¿no? Si escribiera yo el mismo texto de electrónica en el primer renglón. Entonces no se vería bien el mensaje porque tendría caracteres ahí del mensaje anterior. Entonces para evitar eso... Ahí es donde yo tengo que usar el comando de mandarle un 1 al LCD para que me borre la pantalla y e inmediatamente yo escriba el nuevo mensaje y ya no me queden esos caracteres remanentes ahí del mensaje anterior. Ahí es donde tendría que usar usted el comando. Y tendría que ir después de haber escrito algo. ¿no? Entonces aquí mando el dato, digo la dirección, habilito el renglón donde voy a escribir y aquí es donde mando a escribir mi tabla. Dentro de la llamada de, de esta tabla, ya la habíamos visto. Vean aquí, estoy metiendo la llamada de mi escritura. ¿Por qué? Porque el dato ya queda en el acumulador y lo que hago es mandarlo a la llamada de escritura. Lo que tiene ese acumulador y se lo mando al puerto 1. Y lo habilito para que lo lea como palabra de escritura, ¿no? que se visualice a través de ese set B. Terminando eso, ya tengo el mensaje. Hasta aquí ya tengo el mensaje escrito. Y aquí voy a habilitar el otro renglón. Entonces, si yo quisiera escribir algo nuevo o escribir en el mismo renglón, pues entonces aquí yo cambiaría y le pondría, mándame también el dato al renglón 0. Pero previo a esto, yo tengo que mandar a borrar el display. Entonces aquí es donde después de la llamada de tabla, del primer mensaje, tendría que poner mi llamada a mi, mi este, etiqueta de borrado, ¿no? O de, de él. O delete, como se quieran poner. O borrado, vuelvo a repetir. Y esa, en esta etiqueta de Dell, de pues yo la puedo poner en alguna parte de aquí de, mi, de mis rutinas. sí Donde la quieran, incluso la podemos poner aquí abajo de esta. no Obviamente ponerlo en orden. Así como lo pusimos acá arriba, ponerle un texto. Y ponerle rutina de borrado. ¿no? Y abajo tendríamos que poner ese movimiento. Mover al acumulador en este caso el dato 01H y luego hacer la llamada comando y entonces yo pongo cal comando y él va a hablarle a esta rutina ¿Sí? y en ese momento se manda la palabra y se me borra el display y regreso. A cargar el nue la nueva posición del, del otro mensaje. Y otra vez así puedo escribir en el mismo renglón. Otro mensaje. Y si ya quiero escribir mensajes, mensajes diferentes. Bueno, aquí yo pongo la llamada de retención para que se visualice el mensaje. También puedo hacerlo para que se visualice el mensaje que estoy escribiendo. Siempre hay que darle un tiempecito para que ustedes puedan leer aquí el texto. ¿no? <coughs> en este programa... <coughs> El mensaje se sostiene un segundo. Pero normalmente el mensaje ustedes lo van a dejar hasta que no hagan una otra actividad en el micro. ¿no? Es lo que van a hacer. Entonces ya cuando hacen otra actividad en el micro, pues ustedes ya pueden este, controlar lo que quieran. Por ejemplo, haciendo el ejemplo del ventilador que teníamos en su momento, ¿no? pues ya con un, un, un display de cristal, muy diferente al, al, al display de siete segmentos. Pues, si yo tengo mi micro, tengo el microcontrolador, tengo los tres pines que controlan al ventilador, y habíamos comentado, al motor. Y ahora dices, bueno, <coughs> quiero poner un display <coughs> de cristal o un LCD para desplegar. Este, las velocidades, igual puedo escribir ya aquí el texto: velocidad 1, velocidad 2, pero dice: bueno, el anterior lo, controla, lo controlábamos con un push button para ir cambiando las velocidades. Bueno, ahora qué puedo hacer, bueno, como ya manejamos un convertidor análogo digital, un ADC, ahora lo que puedo hacer es ponerle un sensor de temperatura y con este sensor de temperatura hacer que se controle las velocidades del motor es decir si yo voy a medir un rango de entre 30 grados centígrados y 40 vamos a decir yo puedo tomar tres valores de ahí para indicarle que quiero que se prendan las velocidades Entonces, bueno cuando tenga 30 grados centígrados quiero que me, me enciendas la velocidad 1 cuando tengas 35 ...grados centígrados, quiero que me enciendas la velocidad 2. Y cuando tengas 40 grados centígrados, que me enciendas la velocidad 3. Entonces, lo que tendría que hacer yo es... ...conectar el sensor... <coughs> ...hacer la prueba... ...de mi circuito ADC... ...y como es la primera vez que lo voy a ocupar y voy a... a poner, a, a caracterizar... ...los valores en los, que, en los que quiero que trabaje mi ADC entonces yo me, me auxilio de un display de de un display digo de una barra de LED si quiero ¿sí? de una barra de LED o incluso del mismo LCD pero como el LCD apenas lo voy a implementar y tengo dudas o etcétera y no, no estoy tan seguro que jale Bueno, lo más seguro es una barra de LED en el puerto y entonces cuando yo le conecte el sensor al ADC y tenga el ajuste de 0 a 5 volts aquí cuando el sensor esté midiendo yo tengo que tener acá un termómetro o algo con lo que yo pueda medir la temperatura de 30 grados es decir, un patrón para que cuando dices, a ver, el termómetro ya me está marcando, o con lo que yo esté midiendo ya me está marcando 30 grados centígrados el sensor está midiendo a la par de mi termómetro y cuando tengo 30 grados centígrados, el convertidor me está arrojando un dato. Ese dato lo voy a visualizar yo aquí. En mi barra. Y a través del de código hexadecimal, me está diciendo a lo mejor. No, mira, fíjate que te está aventando, vamos a suponer, me está aventando un 80H. Ah, perfecto. Quiere decir que cuando yo tenga 80H, entonces... El termo, de acuerdo al termómetro dice que tengo 30 grados centígrados. Correcto. Ya tengo mi palabra de activación para velocidad 1. Para la velocidad 2, ¿qué pasa? Pues yo tendría que simularle, ¿no? Metiéndole calor a los dos de manera simultánea. No sé, con un encendedor o algo que meta calor a los dos. De tal forma que las dos puntas de los sensores estén haciendo contacto con esa fuente de calor. Y cuando el termómetro marque... 45 grados centígrados. El, voy a estar viendo aquí el termómetro. El sensor me va a mandar un nuevo dato. Ese dato lo voy a ver a través de la barra LED. Y a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Cuando tienes 80, cuando tienes 45 grados, el termómetro te está mandando un 90H. Perfecto, ya tengo la velocidad 2. Y la velocidad 3, pues obviamente seguimos aumentando la fuente de calor hasta, perdón, aquí es 35, ¿no? 35. El siguiente, hasta aumentarlo hasta 40 grados centígrados. Y visualizar qué dato me da mi salida del ADC a través de billet. Y a lo mejor aquí dice, no, voy a está en 90 grados, en, en 40 grados. Pues ya tengo yo, a lo mejor, un, un no sé, este, vamos a ponerle aquí un 100, ¿eh? Y ya con eso, tengo mis códigos que hacen referencia a cuando yo quiero activar. Entonces ya con estos valores ya programados, pues hacemos lo que hicieron ustedes en su momento. Cuando cuando se la temperatura tenga 30 grados, me está dando un 80. Es 80 en mi programa, lo, lo comparo con un dato fijo que sería el 80. Y digo, si el 80 que está entrando es igual al 80 que yo tengo fijo, entonces dispárame velocidad 1 y luego lo mismo para la velocidad 2 y lo mismo para la velocidad 3 y ahí se está controlando de manera automática las velocidades en función de la temperatura entonces ahí yo ya no necesito esto ya lo puedo borrar ¿por qué? porque ya lo hice para las pruebas ya lo ocupé ya saqué los códigos necesarios y entonces borro esto o lo quito más bien y ya lo dejo así entonces ahora sí, ya en mi LCD lo empiezo a configurar para que diga ¿sabes qué? en el primer renglón quiero que me mande la temperatura, y entonces ya puedo mandar el mensaje, para no poner todo el texto, temperatura, dos puntos, y que aparezca la temperatura, ¿no? Pues si tiene 30 grados, 30 grados centígrados. Y abajo, si se cumple esa, ese valor de temperatura que se está dando, que me diga velocidad 1, pues no sé, activada o on. Y ya está. Entonces, cada vez que esté cambiando la temperatura, yo voy a ver aquí mi termón como un termómetro digital. Voy a estar viendo todos los valores de temperatura que se están dando y solo cuando se cumplan los valores que yo tengo configurado en mi programa, en la comparación, es cuando voy a ver el, el cambio de velocidad y se va a poner velocidad 2 encendida, velocidad 3 encendida. Mientras voy a estar monitoreando la temperatura en el rango del sensor. El rango del sensor típico que normalmente a veces se encuentra y el más facilito es el LM. 35, que va de un rango de configuración de 0 a 150 grados centígrados por la parte positiva. sí, O de menos 55 a 150 grados centígrados. Pero normalmente para nosotros ocuparíamos desde 0 a 150 grados centígrados. Entonces yo puedo estar monitoreando esa temperatura. Obviamente nunca vamos a llegar en ambiental a 150 grados centígrados, sino ya nos rotizamos. Pero sí vamos a estar trabajando en el rango de temperatura habitual. A lo mejor entre los... Ahorita que está haciendo un montón de calor... A lo mejor entre 25 y 40 grados... Vamos a estar monitoreando la temperatura. Y aparte de monitorear la temperatura... Y estarla visualizando yo en el display... Pues estoy controlando la velocidad... De... Mi motor. Si así lo quisiera hacer. Igual, aquí está de manera automática el motor... Pero igual ustedes le podrían agregar push button... Al sistema... ...para controlar también el motor de manera manual. Obviamente, había que estipular en el programa... ...a lo mejor un botón... ...para cambiar a modo automático... ...o modo manual. Y eso lo puedo ver reflejado también en mi display. A lo mejor le mando una A... ...por ahí, en alguna posición... ...para decirle que está en modo automático... ...y una M... ...cuando estoy en modo manual. Y entonces ya puedo yo trabajar... ...directamente con el puro sensor que me controle la velocidad del motor o que yo pueda controlar la velocidad del motor en el momento en que yo quiera. Esta es una forma ya de empezar a utilizar, por ejemplo, su LCD. y empiezan a tener más datos que les proporcionan información de lo que están ustedes monitoreando y de lo que quieren hacer al momento de, de tomar esa variable que están monitoreando. Y el sistema se empieza a hacer un poquito más complejo y empieza a dar más información de la que... Se puede ver con otro tipo de display o con otros indicadores. ¿no? Este es un ejemplo del que vimos mejorado porque ya tiene un display, ya tiene botones para control manual, etcétera, etcétera. Incluso alguien dice, bueno, no quiero también lo quiero con control remoto. Ah, bueno, pues entonces le pones por otros lados pues, un LED para que ustedes puedan mandarle la señal a través de un control y entonces tener el control remoto para activar la velocidad del motor. Y ustedes lo pueden ir mejorando, mejorando, agregarle todo lo que necesiten o de acuerdo a lo que tienen o como lo quieran hacer funcionar ese ventilador. ¿Sí? Empiezan a completar el trabajo y ya tienen ahí un, un pequeño proyecto para el uso, en este caso, de un convertidor análogo digital, un LCD, el microcontrolador y los puertos paralelos de interfaz para tomar acciones de acuerdo a un actuador que en este caso sería el motor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien. Disculpe, este no escuché muy bien lo de lo de, de, de botón que si papito una vez se va a la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. Sí. Entonces no, es, igual que, entendí. es igual que en la práctica 1. Usted pone Ajá, los botones sí. para controlar el, lo, de manera manual el motor. Es lo mismo que en la práctica 1. Simplemente que no lo estoy dejando que lo controle puro sensor, sino que también tengo yo la parte manual. Si quisiera, a lo mejor la temperatura me está diciendo 30 grados y tengo velocidad 1 de manera directa. Pero dice, yo quiero que dé más velocidad el motor y no me voy a esperar a que llegue a la siguiente temperatura. Ah, entonces entro en modo manual y activo a través del push button la siguiente velocidad o hasta donde yo lo quiera poner. Esa es una alternativa que normalmente tienen los sistemas tiene modo automático y modo manual. Ese es nada más el detalle del, del push button. Bueno, gracias. Obviamente todo eso está, debe estar considerado dentro del programa. ¿no? Eso tiene que estar en el programa. Entonces aquí podemos juntar la rutina que acabamos de ver ahorita del LCD. La rutina del convertidor análogo digital que ya vimos y la rutina que ya se hizo cuando ustedes estábamos viendo lo del ventilador. Son tres rutinas que se juntan. Y ahí viene la parte buena, la integración. ¿Cómo empezamos a hacer que la rutina del convertidor le mande el dato hacia el display? Y etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ya eso empezamos a verlo acá. no si En este caso, yo tengo la rutina del display. Y los mensajes, obviamente los cambiaría porque ya no serían estos. Entonces en la primera posición puedo poner lo que comentamos aquí. Para el caso de la temperatura, aquí tendría yo que escribir tem, ¿no? Temperatura, si yo quiero. O completo y en el siguiente renglón pongo el dato de temperatura. Entonces aquí ya nosotros podemos observar que en alguna parte de esto tengo que incluir el dato que viene del sensor. Entonces dice, bueno, mando el mensaje para decir temperatura. Le digo que lo voy a poner en el renglón cero. Hago la tabla y esta parte me quedaría exactamente igual. En la segunda parte, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues ubicar. Como no es, un, no es un mensaje el que voy a mandar, sino que es la temperatura ya de lo que voy a leer. Entonces aquí a lo mejor esta parte no iría. Pero sí tiene que ir la configuración del siguiente renglón. Porque le voy a decir que lo escribe en el segundo renglón. Y entonces aquí a lo mejor ya no iría a una llamada a tabla, sino iría a una llamada a como lo llamamos ahí, a llamada ADC. Entonces hago la llamada del ADC y el dato dónde va a quedar en el acumulador. Y entonces aquí entonces puedo hacer una llamada a escritura, es decir, a esto que está acá adentro. Puedo ponerlo ya por fuera y le digo, ¿sabes qué? Cal, escribe. <coughs> y entonces... Cada vez que lea yo el dato del sensor, lo mando a escribir a mi display. Entonces, es la forma en que tienen que empezar a ver ustedes los programas. Todas las rutinas van a funcionar en conjunto siempre y cuando ustedes las empiezan a condicionar de acuerdo a lo que quieren que haga su programa. Pero tienen que empezar a ver entonces cómo involucrarlas para que el trabajo, el trabajo en conjunto de todo el programa haga lo que ustedes quieren. ¿Sí? Esta parte de que comentamos aquí de este ejemplo ya lo pueden hacer ustedes sin ningún problema, ¿sí? sin ningún problema. Entonces lo primero siempre que siempre hay que hacer es caracterizar el rango del sensor a la temperatura, en este caso temperatura que vaya a manejar. Obtener los códigos que yo necesito para poder controlar lo que yo quiera realizar. ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer en el caso de este sensor en el caso del, del tinaco que hemos comentado otras veces, es la misma situación ¿sí? la misma situación yo tengo ahora un tanque tengo el tanque tengo el sensor si voy a usar ultrasonico este va directo al micro este no va directo a, a través de un sensor, va directo al micro pero él me va a regresar valores de acuerdo a cierta distancia entonces, ese, esos valores se van a calcular en el micro de acuerdo a la ecuación que me proporciona el mismo fabricante. Hay una, una relación, ya hay una ecuación. Y con esa ecuación sé la altura que va a tener el nivel del agua. Y ya con esa altura, como es un cilindro, tengo la altura. Pues ya con el, como, como tengo también, puedo medir el tamaño del tinaco para, para saber el diámetro. ¿Sí? ya tengo radio, tengo diámetro y tengo altura, puedo calcular adentro el volumen en el micro entonces el micro calcula el volumen y en un display yo puedo mandar los litros de agua que tiene mi tanque y con ello conocer cuánta cantidad de agua tengo ¿Sí? y con la altura pues en lugar de desplegar a una altura puedo desplegar porcentaje, entonces desde el 0 al 100% pues dice, pues el tanque te puede decir, si tengo el 50%. Ah, bueno, si tú sabes en tu casa que tu tanque es de 1100, pues el 50% sería la mitad. Tienes una idea de que tienes agua, ¿no? Pero te dice 10%, pues más o menos te haces una idea de 1100, pues saco mi relación de 10% y sale. Bueno, en lugar de estarle pensando así, pues lo puedes presentar aquí, ¿no? Entonces ya puedes hacer una relación... En el programa del micro. ¿Sabes qué? Cuando tengo el 100%. Tengo 1100 litros. Cuando tengo. Y entonces cuando tengo el 50%. ¿Cuántos litros tengo? Bueno, eso es lo que calcula. Con una regla de tres típicamente ahí en el micro. Y este dato es el que mandarías a desplegar. Para saber cuántos litros de agua tienes. Efectivamente. Sí. Entonces, fíjense que ustedes aquí, que la variable nada más que estamos midiendo es la altura. Y con esa altura puedo conocer un montón de parámetros para que yo pueda desplegar los datos que quiero visualizar en mi display. Y lo que me gusta a mí ver físicamente es cuántos litros de agua tengo. Entonces, ya le informas al usuario qué cantidad de agua tienes de ese tanque que estás viendo. ¿no? Entonces, también la, la forma en que se proyecta la información es muy importante, de acuerdo a cómo lo entienda la entiendan las personas. ¿no? Si ustedes dicen 100%, bueno, pues una persona que conoce el 100% haces tu cálculo de manera manual, bueno, pues no tienes problema. Pero si ya lo quiero visualizar y tengo el instrumento para hacerlo, pues entonces lo hago y mejor se lo pongo ahí y que lo visualice. Esto es usando... el display, ¿no? Directo, pero como habíamos comentado... ¿Sabes qué? Eh, pues ahora en la actualidad ya hay dispositivos electrónicos que traen normalmente las personas y como dijimos, es un celular. Entonces, esta información, en lugar de dejarla fija aquí, pues yo la podría transmitir a través de mi puerto serial TRX-TXRX, que es donde está la WART que tiene el microcontrolador, y entonces transmitirla vía Bluetooth... A un celular. Y entonces en lugar de utilizar un display. Fijo aquí. Pues yo a través de mi celular. Cada vez que le consulte. Qué nivel tiene. Como el sistema va a estar monitoreando. Entonces yo puedo visualizar el nivel en mi celular. Sin ningún problema. Obviamente va a haber detalles de comunicación. Porque ahí hay que probar la comunicación serial. Que la distancia sea correcta. Que la altura de tu tanque no sea más alta de o que la señal llegue correctamente y no se esté interfiriendo con alguna pared que esté muy gruesa, etcétera no Vienen los detalles físicos de instalación que había que poner a prueba para ver si la comunicación es buena. Pero esa es otra alternativa que ustedes podrían tener. Ahora, ¿no lo quieres en Bluetooth? Bueno, pues se puede poner un módulo que sea este, Wi-Fi o que tenga Ethernet, una comunicación Ethernet y entonces lo mando a la red o al internet, y a través de mi computadora puedo estar monitoreando la información, lo mismo que a través de mi celular. Si es que el Bluetooth no alcanzara, etcétera pues yo entonces a través de, de internet, pudiera yo estar comunicándome al sistema para que me proporcione a mí la medida del nivel de agua. Y entonces así puedo estar constantemente informándome de qué nivel tanque tengo. Claro, eso sí, yo quiero consultar. La otra es que me avise, ¿no? Que yo tenga mi programa listo para que, ¿sabes qué? dice cuando ya tengas el 10%, mándale un mensaje al usuario para que él sepa que casi ya no hay agua. Y ya está. Te va a avisar que en ese momento ya no tienes agua. Y peor aún, puedes estar monitoreando el agua de entrada que viene de la toma de externa, ¿no? Ahí a través del medidor de flujo, conectado al micro, puedes estar monitoreando ese flujo y decir, si no hay agua de la calle, mándale un mensaje al usuario para que le digas que no hay agua en la calle. Quiere decir que en ese momento solamente cuentas con el agua que tiene tu tinaco, que te puede estar informando qué agua tiene. Y ahí ustedes deciden qué hacer con esa agua que tienen en el tinaco y cómo empezar a ahorrar el agua. Pero esto ayudaría entonces a estarte informando de que realmente ya no tienes agua. No No que muchas veces en la actualidad no saben ni en qué nivel está el agua y a veces se quedan sin agua. Porque tampoco se da uno cuenta de que si hay agua en la calle o no hay agua en la calle. Hasta que se acabe el agua se da uno cuenta. Entonces para evitar eso como un preventivo, pues podemos hacer algo como un sistema de estos. Y sería de bastante utilidad para estarte informando. ¿Cuánta agua tiene? Si hay agua en la calle, no hay. Y si no hay, pues, ¿qué hacer con el agua? ¿no? Esto de manera, vamos a decirlo manual. Ya si ustedes quieren tomar una decisión de que, ¿sabes qué? Cuando no hay agua en la calle, manda una, a cerrarles unas solenoides a ciertos lugares. Por ejemplo, donde está la lavadora, que esté su mamá lavando y no se dé cuenta que hay agua. Dice, pues, automáticamente el sistema detecta que no hay agua en la calle. ¿Sabes qué? Cierra el agua a la lavadora para que no pueda lavar. Incluso dice cerrar el agua, bueno, pues se le cierra el agua, pero queda las solenoides de la lavadora activada. Y eso es malo porque se pueden dañar. Están trabajando en seco. Entonces, ¿qué pueden hacer? Que el mismo sistema deshabilite el contacto eléctrico donde está conectada la lavadora para que la apague. Y no permita el encendido. Hasta que no empiece a entrar agua nuevamente. Eso es por un lado. La otra pueden contemplar, bueno, que hay agua, pero que... El tanque tenga cierto nivel de agua. Si el tanque está por debajo de un 50%, tampoco que pueda lavar, porque si no se va a acabar el agua. ¿Sí? Cuando ya tenga cierto nivel, entonces sí que active el contacto, o en dado momento que active la válvula, y en ese momento ya puede lavar. Entonces, son decisiones que ustedes tienen que tomar en base a cómo quieren que trabaje el sistema. Y esa necesidad pues, la, va, la van a derivar, obviamente, eh, en el. En la problemática que ustedes estén viviendo, ¿no? Este Vanessa, Vanessa, no sé, creo que se le fue la luz. O no sé si esté por aquí, nada más de manera conectada. Pero creo que se le fue la luz, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Vanessa? Ya. Sí. No, porque ya estoy aquí. Sí, ya la vi David. Le pregunté eso, de que si cuando se quiere hacer de manera automática, se también tiene que ir en la, en la programación, o sea, cuando queremos cambiar de manera automática, ah, sí. también ya... Sí. Debe estar involucrado, o sea, en un sistema, eh, normalmente siempre vamos a tener, eh, depende de qué tan completo se quede el sistema, automático, o manual, o ambos, pero eso yo lo programo, o sea, yo tengo que contemplar, esa acción, entonces debo tener un, un botón en mi sistema que me diga eso ¿no? si eso lo hago físicamente yo tengo que tener, tengo mi micro y si yo le meto un push button ese push button dice si está activado o si no lo he oprimido una vez significa que el sistema está trabajando en modo manual cuando lo oprimo una vez significa que el sistema va a estar en modo automático entonces, dentro de mi estructura de programa, yo tengo que tener una rutina donde esté trabajando en modo automático y una rutina donde esté trabajando en modo manual. Entonces, dependiendo de cómo esté este push button, me voy a trabajar acá o me voy a trabajar acá. Pero esa es una rutina que yo tengo que programar en modo manual y en modo automático. Esto quiere decir que siempre se debe estar monitoreando la acción de este push button y en función de eso voy a estar en la rutina de manual o en la rutina automática. esa es la forma de en un dado momento de detectar cómo puedo estar trabajando automático y si ya lo quiero visualizar como decíamos en el LCD pues en, el, en algún momento puedo poner ahí una letrita no, una A por ahí de automático de un lado o una M del otro extremo como está en manual entonces aparece una letra o aparece la otra, y eso es un indicativo de que estoy trabajando en un modo. Entonces, cuando yo oprimo el botón, pues voy a ver que aparece, tendría que ver que aparece una A o aparece una M, dependiendo la acción que haya tomado en el botón para saber si mi rutina está trabajando en el modo automático o en el modo manual. Pero eso lo tienen que hacer ustedes en la programación. Entonces, muchas de las problemáticas que manejen es en base a, a como ustedes estén desarrollando el sistema en donde lo van a aplicar. En su, a lo mejor cada quien tiene una situación diferente con esto del agua, ¿no? con esto del calor. Entonces, en base a esa situación se maneja la problemática. Ahora, esa sería una problemática muy particular. Ya si quisiéramos sacar un proyecto para que lo use o para venderlo o como ya como un negocio, pues eso habría que hacer una estadística de las personas. de Si les interesa que estén manuales. Si les interesa que estén automático, Mira que el sistema hace esto. Hace el otro. Y de todo eso. Ver a cuánta gente. Si sí le gusta la idea. Y en base a eso. Sacar el proyecto. ¿no? Si uno lo hace particular. Pues obviamente en tu casa le puedes poner todo lo que quieras. Pero te va a solucionar a ti. El problema que tienes en ese momento. A otra persona, quién sabe si le sirva esa idea. Entonces, ese es el detalle cuando se hace un proyecto a nivel global. Que hay que estar una, hacer una estadística de cómo está la problemática y si a todos les va a funcionar esto, no ya cuando se quiere hacer un negocio o un proyecto como para vender. Bien, no sé si tengan preguntas o dudas hasta aquí. De lo que hemos visto de la rutina del display o de todo lo que hemos visto hasta este momento. No, eh, solo un comentario de, de, de, la, del uso eso que dice usted si lanzamos. Bueno, hay personas a las que ahorita por el calor tienen almacenada el agua en el plazo Y cuando se van a bañar, pues el agua está en un punto de temperatura este, máximo. Pues, ¿Sí? Y lo que hacen es, es bombear el agua, bueno, en este caso de un pozo la bombean para que se refresque parte del agua que tiene arriba. En ese caso se podría hacer de manera manual desde el baño se podría poner una, una un accionador para activar la bomba, ¿no? Pero o o sea se ve simple pero pues se podría no si sí se, se, se puede poner. no se ve simple está simple Ahí básicamente la parte electrónica es muy sencilla. El detalle sería la parte mecánica, es decir, la instalación de todo, tu bomba, tubería, etc. ¿no? Porque obviamente el agua que está en el tinaco la tendrías que sacar para ¿no? Bueno, sí. Para hacer que se enfríe más rápidamente, hacer la mezcla y hacer que se enfriara más lenta y no desperdiciarla. En este caso, dices tú, si tengo un pozo... A lo mejor puedo poner una descarga del tinaco hacia el pozo y luego un relleno desde el pozo hacia el tinaco para que se enfríe el agua no, y tener más Lo que se puede hacer es automatizar, ¿no? Nada más para que se esté, así como usted menciona, recirculando. Exactamente. Es agua. Sí, Ajá. sí se puede hacer. Te digo, y ahí podrías tener un botón, ¿no? En, en el, en tu, incluso ahí, por ejemplo, venden bombas de presur, presurización de agua. Cuando tú abres la llave, este, si se pierde la presión en las tuberías, se prende la bomba para tener siempre la presión en las tuberías. A través de, esa, de ese cambio o esa detección, podrías tomar en cuenta esa recirculación. De manera que tú dices, bueno, si quis, tengo una bomba de presuración de, de, para presurizar el, mis tuberías para tener una buena presión de salida en, la, en las llaves, ¿no? dice si la temperatura está muy caliente ahí entraré un sensor de temperatura dices, pongo la temperatura a medir si está muy caliente la temperatura del agua del tinaco y cuando se detecte el cambio de presión porque abrí la llave en ese momento puedo mandar a, a abrir o a encender una bomba de recirculación para que empiece a hacerme el cambio de agua del pozo al tinaco en caso de que la temperatura no esté tan caliente pues no tiene caso que hagas la recirculación entonces nada más se prende la bomba para presurizar la salida del agua en la toma y ya está. Ese es un sistema que podría ser válido, ¿no? Pero vuelvo a, repartir, a repetir, muy particular porque a lo mejor tienes una bomba y tienes la posibilidad de hacer eso. Pero en caso de que no se tenga eso, bueno, se podría pensar en, en hacer una, un vender un diseño de ese tipo pero tendría que ser un diseño que facilite el hecho de que tengas agua fría o fresca en un lado y la la recircules a otro para tener el agua bien, etc. ¿no? Pero es la idea, podría funcionar. Como dices tú, para atacar esa situación cuando hace mucho calor, al menos aquí en esta región, porque en otras regiones no serviría por las temperaturas, pero para, al menos para toda la región del sureste, a lo mejor puede ser válido. ¿no? Sí, pues sí. Esa bomba, de pres... ¿Esa bomba de presurización a la que se refiere son las, mismas, son las mismas que se usan en las plazas comerciales para las aguas negras? Bueno, es que depende, hay de bombas a bombas, ¿no? Estas que te digo de presurización son bombas muy pequeñitas que se ponen, este normalmente siempre están cerca del tinaco y están detectando siempre la presión de la tubería. Cuando cae, una presión, cuando cae la presión de la tubería, se prenden para mantenerla lo más constante posible y cuando abres tú la llave de tu casa, pues salga bastante agua. Porque a veces cuando este, lo abres de manera normal, dependiendo la altura del tinaco, pues tienes buena presión, pero hay veces que no te sale mucha agua, sale muy poquita. ¿no? Entonces con este tipo de bombas, lo que haces es meterle más presión al agua y siempre vas a tener una buena salida de, de presión en cualquier llave que abras. Pero obviamente esa, esa bomba siempre está trabajando, detectando eh, el cambio de presión que hay en la, en la tubería, ¿no? Es como el boiler, cuando tú, el agua se empieza a enfriar, el boiler detecta eso y prende el boiler automáticamente en base a la temperatura que tienes, ¿no? Aquí sería la presión, hay, hay una caída de presión, prende el, la bomba. Si no hay caída de presión porque agarraste poquita agua, pues no se prende, pero si estás tomando mucha agua de la llave, se va a prender la bomba siempre, ¿no? Es para mantener una buena salida de agua en, en, las, en las tomas de tu casa. Ok. Entonces, esas funcionan a dígame. presión y no a vacío. ¿Perdón? Funcionan a presión y no a vacío, pues. Sí, a presión, así es. Sí, ah. están detectando siempre la presión de, de la tubería. Ok. Entonces vean cómo ustedes mismos pueden empezar a proponer sus ideas, sus proyectos y llevarlos a aterrizar. Obviamente hay proyectos que van a salir caros por que necesito bomba de esto, necesito de esto. La parte electrónica es muy sencilla porque es un programa, es un micro y listo. El detalle es cuando vienen las interfaces, ¿no? que si una bomba tiene ah, una interfase de 127 volts, necesito controlarla con el micro, pues necesito ahí una parte electrónica que me haga esa parte. Afortunadamente ahorita hay relevadores de estado sólidos, que es lo más fácil de colocar. Y que son compatibles con los microcontroladores. Nada más que sus este, este, relevadores hay que ver de cuánta corriente son. De, y depende de la corriente que ustedes vayan a manejar en un motor, ¿no? Entonces, ya una corriente de 40, 20 amperes, pues ese relevador sí te anda saliendo como en 200 pesos, 300 pesos. Pero es lo más fácil de conectar a un microcontrolador y directamente a una bomba o a un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces la parte electrónica, que es el cerebro, que haría todas las funciones de decisiones, pues es económica porque simplemente es el puro micro prácticamente, ¿no? Y el programa y lo que van ustedes a escribir. La parte cara, pues sería todo el montaje dependiendo lo que se vaya a hacer y los materiales que se vayan a ocupar. Esa sería la parte cara. Pero entonces ahí la idea es esa, que empiecen a fluir a, a fluir las ideas y que ustedes trataran de hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Para que vean que sí se pueden hacer y que no, no son tan complejos desde el punto de vista de programación, a lo mejor desde el punto de vista de montaje pues sí les da este problemas, porque obviamente se tiene que montar todo eso. Bueno, pre preguntas, dudas No, ya no. Bueno, no nos Nadie? No, ya no hay. ¿Nadie? Vanessa, no la escuché bien. Todo bien explicado. Por... No, yo igual tenía la, la misma duda que tenía Javier respecto a si se podía hacer uno donde se pueda enfriar el agua porque ahorita pues, este está el tinaco sale bien caliente. Sí, bien. Así es, bien caliente. Sí, se podría hacer un proyecto ahí pensándole, ¿no? En una, así como dice su compañero, con un pozo, una recirculación. Puedo poner incluso dos bombas, una bomba que tenga mi tinaco y una bomba que suba agua. En función de la temperatura pudiera sacar yo el agua del tinaco, pero meter agua fría al, al tinaco otra vez, ¿no? Y recircularla. De tal manera que se mezcle y se refresque, siempre y cuando el agua de, del pozo o de donde estén obteniendo la recirculación, pues esté fría, porque si no, pues no va a salir tan tan fría como uno quisiera. ¿no? Ya serían estrategias de montaje ahí, pero vuelvo a repetir: pues esas estrategias dependen del lugar donde esté donde lo vas a colocar, cómo se va a diseñar. Ya es un diseño más en forma de acuerdo a donde se vaya a instalar. ¿no? Mira, en esta zona, esta es la bomba que les comentaba ahí. En este caso, vean cuánto vale. Esta es una bomba de, de presurización, son bombas pequeñitas simplemente para mantener la presión en las tuberías y en un dado momento mi agua siempre salga bien. Ahí está, me dice cuántos litros por minuto me puede sacar, ¿no? son bombas muy pequeñitas y estas normalmente se usan porque hay luego casas donde su presión es muy poquita y sale muy, muy poquita agua. Y apenas ahí se pueden lavar las manos o la cara, etc. Y cuando se bañan ahí en la regadera sale un poquitito de agua. Entonces imagínense cuando ponen esas, este no sé si conocen esas regaderas de lluvia que le llaman. Sí. Cuando se ponen ese tipo de regaderas, el mismo fabricante te dice que debes tener cierta presión. Porque si no, no las puedes usar. Porque el agua te va a salir este, muy poquita. no Vean aquí esta. Obviamente, este tipo de regaderas, no, Hombre, te da un masaje y todo, te dicen que el otro y el detalle, ¿no? Pero a veces te dicen, debe tener cierta presión para que salga así como se ve el agua, ¿no? Entonces, como no tienes esa presión, pues lo que se puede usar es una bomba de estas. Y es una bomba de estas y te va a garantizar que tienes esa, esa salida de agua bien. Obviamente, como todo, pues cada vez que prenda la bomba es consumo eléctrico. Entonces, esta bomba normalmente cayendo, detectando una caída de presión empieza a encenderse de manera automática. Entonces, todo el día está trabajando esa válvula, esa bomba. Sí. Pero eso depende de cómo esté la presión en sus casas y qué requieran ustedes para poderlo echar a andar. Pues tendrían que usar algo como esto. ¿no? Entonces, proyectos. Pueden salir un montón en sus mismas casas de acuerdo a su problemática para dar solución a su problema. Claro, la idea de hacer un proyecto, como dicen, es que ustedes deben ser innovadores, deben proponer ideas. Deben, bueno, es empezar a visualizar. Dice, el problema es el agua caliente en nuestras casas a cierta hora y cierta temporada. Entonces vamos a decir, es un proyecto que es por temporadas, no es durante todo el año. Los buenos proyectos es aquel que se está usando durante todo el año y que lo está usando un montón de gente y que pide demandas de ese proyecto ¿no? Entonces pues todo eso se tiene que visualizar cuando ya se va a hacer un proyecto en forma como para hacer un, un negocio, dígame Vanessa si sí, en temporadas donde el agua está más fría se le puede cambiar a otro por ejemplo a otro sensor para que este pueda estar más caliente bueno, ahí ya tiene, lo tiene más fácil porque ya tiene un boiler, ¿no? Ah, bueno. No, no, no. Sí, pues las regaderas eléctricas. Bueno, aunque dicen que no es muy recomendable porque se han quedado electrocutados algunos por ahí, ¿no? Pues depende también donde dónde las compres. Si compras una china, obvio que va a pasar eso, pues no tiene ni protección ni nada. Pero sí, ya para el agua fría la tenemos más controlada porque está el boiler. Pero para el agua caliente pues a lo mejor en algunos sistemas manejen ese tipo de recirculación para refrescar, pero en las casas normales no hay a lo mejor un sistema todavía propuesto como tal. Ese podría ser un proyecto que serviría para toda la región donde hace siempre calor. Un sistema de recirculación para refrescar el agua. ¿no? Entonces, eh, ahí podría ser un buen proyecto. Pero vuelvo a repetir, pues el proyecto desde el punto de vista electrónico... O de la programación, es muy económico. Yo no creo que no te, no te gastarías ni 500 pesos en la parte electrónica básica, ¿no? Que necesitan ustedes para armarlo. ya en la parte electrónica de potencia, porque va a depender qué es lo que van a controlar. Bueno, ahí sí llevaría etapas que sí saldrían a lo mejor un poquito más caras. Junto ya con los dispositivos que necesites y de montaje para poder llevar a cabo el proyecto. Eso es lo que hace más caro todo, ¿no? Y obviamente está en función de dónde se va a instalar todo el, el, el montaje que se requiera para instalarlo. Por eso le digo, ahí se tiene que visualizar bien eh, el proyecto a la hora de quererlo ya sacar como un negocio. Pero de que se puede hacer, se puede hacer propuestas. ¿no? O un nuevo rediseño de regaderas ahí para que haga una recirculación medio rara de enfriamiento, etcétera, Buscar las formas de enfriar el agua. Sí, por el A, por aer aeración, por el etcétera, ¿no? Hay un montón de formas de hacerlo, pero pues el problema es que en el baño tendrías que meter todo ese tipo de sistemas para no, que no se vea. Que muchas veces lo que quiere la gente es que no se vea. Entonces sí, tiene sus su, su detalles. ¿no? Lo mismo sucede cuando ustedes se van a bañar con el boiler. Normalmente, ¿qué hacen cuando el agua está bien caliente? No me baño. No, cuando está bien caliente no te metes así nomás, porque sí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando está el agua bien no, caliente? rebajas con agua para que se tire? Yo creo que deja tirar agua. Exactamente, ¿No? ese es el principal problema. Pero ahí también hay una problemática porque desperdician demasiada agua. Así es, ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Pues hacer un sistema de recirculación que tengas una medición de temperatura, que si el agua está muy caliente, como decías, Ahora haces una recirculación, pero ahí interna, ¿no? Del boiler. Habría que ver la manera de cómo poder hacer eso para evitar tirar agua. De tal forma que cuando yo abra la llave salga la temperatura que yo quiero. Esa temperatura la puedes estar monitoreando, ¿no? Incluso hasta te venden sistemitas de regaderas con LED. Que si está bien caliente el agua, se pone en color rojo. Si está muy fría, se pone en color azul. También es un sistema muy sencillo de realizar. Detectando la temperatura y cambiando un LED RGB ahí para que te dé los colores de acuerdo a la temperatura. Si te pone verde es que está agradable. Claro, tú puedes ir agradable y dices, no, para mí el agua, el agua agradable es 20 grados, pero para otro eso va a ser un agua que está muy fría, ¿no? Entonces ya depende ahí de la, de la persona también. Ahí estaría muy fácil. Sí. Bueno, al ser, bueno, eh, bueno sí está fácil porque, bueno. Yo supongo que se le pondría un termostato, pero antes de entrar la línea a la regadera se le pondría un tipo de té con doble termostato. Bueno, uno va a accionar en serie al otro. Si uno se cierra, el otro se abre para recircular el agua caliente. Ya cuando ese termostato detecte que la temperatura está, uh, está pasable, por así decirlo, ya se vuelva a abrir. El termostato de la línea que va a la regadera y el otro se cierra para que haya sí o sea, ahí había que hacer un rediseño de las tuberías de, que van a la regadera, no pero pues, vuelvo a repetir, es un rediseño físico que habría que ver si el baño se presta para eso y tendría que ser en un baño nuevo porque si lo quieres hacer uno que ya esté montado todo pues sería una remodificación ahí entonces mucho de lo que a veces la gente busca es algo rápido no que yo, lo, yo se lo ponga aquí y ya me haga lo que yo quiero eso es lo que se busca normalmente. Y si eso se puede lograr en un proyecto, pues ya tienes tus ventas ahí. Tienes tu negocio. Pues es lo que siempre hay que visualizar. Entonces ya cuando manejamos un microcontrolador o algo, si nos queremos dedicar al desarrollo de cosas, pues sí, se puede hacer. Pero hay que ver qué cosas necesitan las personas en su uso, en su uso cotidiano para poder... ...desarrollarlas y que a mí me genere este, un negocio... ...porque si voy a hacer algo que nada más requieren dos o tres personas... ...pues eso no es negocio... ...entonces siempre hay que visualizar ese tipo de situación... ¿no? ...lo que más necesite la gente en un dado medio... ahorita lo que dicen del agua caliente es cierto... ...todo el mundo vivimos eso aquí en la región sur... ...el agua está hirviendo, no te puedes bañar al mediodía... ...porque esa agua está pero para pelar pollos... ...al menos los primeros litros... ...ya conforme empieza a salir y a recircular... ...pues empieza a medio enfriar... ...pero tarda un montón en que eso suceda ¿no? si bien va, porque si no normalmente te bañas con agua tibia y no con agua fresca entonces ahí se podría buscar la idea o la manera de poder hacer un sistemita que se pudiera instalar rápidamente y te produjera ese tipo de recirculación habría que pensarle ¿no? en un sistema de esos bien, dudas, preguntas de los programas de esto hasta aquí, no hay nadie, nadie tiene dudas Vamos a entrar a, otro, a otra etapa de programación, que es el puerto serial ya, que es la parte importante del microcontrolador para poder hacer los enlaces ya de un punto a otro punto de manera inalámbrica y ya poderse comunicar, pues como habíamos comentado, a su celular, a otros dispositivos, de manera serial, utilizando lo que es la guarda del microcontrolador. Aquí sí, en esta, en esta etapa si sí vamos a ocupar mucho el. El este. La configuración del microcontrolador. ¿no? Hasta ahorita configuraciones del propio microcontrolador. No hemos usado. Debido a que este. No hemos usado todavía registros internos. Pero a partir de que empecemos a manejar ya la guard. Entonces si sí, vamos a empezar a usar ya este mucha configuración interna del microcontrolador para poder indicar las características como quiero que trabaje la WAR. Así como hicimos que el display tenga ciertas características, bueno, la WAR también tiene sus características, pero esto ya es interno en el microcontrolador. Entonces, eh, no sé si en, eh, en, en algún momento dado han escuchado de las topologías. ¿Alguien sabe de ustedes qué cosa es una topología? ¿Algo sobre clasificación de tipos? No, creo que... no lo escuché, Francisco. ¿Algo sobre clasificación de tipos? ¿Así? ¿No? Bueno, básicamente. Eh... Así es, es la forma en que están conectados los dispositivos. Básicamente va enfocado en redes. ¿sí? Pero nosotros al momento de utilizar comunicación serial, podemos usarla de manera alámbrica o inalámbrica. Y en dado momento yo pudiera conectar varios microcontroladores. Sí, varios microcontroladores en una especie de red. Y esa especie de red puede ser alámbrica o inalámbrica entonces yo pudiera tener configuraciones, topología de configuración en estrella ¿sí? en anillo en árbol, en bus son todas las topologías de acuerdo a cómo se conectan los dispositivos y qué prioridades tengo entonces cuando decimos que es en anillo por ejemplo se conecta se dice en anillo por la forma en que va conectada ¿no? que sería algo así como esto o sea, la información viaja de un micro a otro micro, y de ese micro pasa a otro micro, y de otro micro a otro micro. Es una topología. Tiene sus ventajas y sí tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque si un micro falla, ¿qué sucede con la topología? Se trunca la comunicación y se pierde comunicación entre los microcontroladores. Entonces, normalmente cuando se manejan topologías, no nada más se maneja una sola, se manejan redundancias. ¿Sí? y a lo mejor se puede manejar una topología en estrella una topología en estrella yo puedo tener un microcontrolador y puedo tener varios varios microcontroladores en el entorno, pero hay un micro que es el que se comunica con todos ellos y aquí dices, bueno, aquí ya no se pierde comunicación porque están directamente, pero si falla el central se acabó el sistema entonces muchas veces mezclan Topología en anillo con topología en estrella y entonces tengo una mejor robustez porque si falla el central, tengo la comunicación de los otros sistemas. Viceversa, si, hay si se truena una de ellas, pues tengo la comunicación con el dispositivo central y todos los dispositivos y sigo manteniéndome a excepción del sistema que se salió fuera de servicio. ¿no? Entonces siempre se hacen redundancias en cuanto al manejo de topologías. Tengo topologías en base a bus, que desde ahí ya tendría yo una línea. Y tengo conectado a todos los dispositivos en ese bus. Y entonces cuando yo tengo ya, hablamos de un sistema maestro y un sistema esclavo. Entonces tengo un maestro que es el que va a decir qué dispositivo quiero que trabaje o con quién me quiero comunicar y los esclavos que van a tomar atención a ese tipo de sistema. Entonces una topología es esto, es la forma en que se conectan los sistemas en redes y puedo tener no nada más una topología conectada, puedo tener diferentes topologías redundantes para hacer que mi sistema se mantenga funcionando. ¿no? Aquí nosotros hemos estado manejando un micro, pero podemos manejar diferentes micros y cada micro puede hacer una cosa diferente. Entonces, eh, esa comunicación que yo le dé, yo la tengo que hacer robusta para evitar las fallas. En caso de que falle uno, que tiene que hacer el otro? En caso de que falle el otro, ¿qué quiero que haga? Incluso en este tipo de topologías hay otros dispositivos que son maestros esclavos. Es decir, al momento de fallar el maestro, el que otro dispositivo que está destinado a esa actividad entra como maestro y tiene el control de todo el sistema. ¿no? Entonces, eso es importante también a la hora de hacer el montaje de un sistema. ¿no? ¿Qué tanta redundancia debe tener mi sistema? ¿Qué tan robusto debe ser mi conexión? Para en caso de fallas o que se presente algún problema... Mi, mi, mi sistema siga funcionando. Acuérdense que cuando vayan a trabajar, las plantas no pueden dejar de trabajar. Siempre se mantienen trabajando. Siempre hay sistemas redundantes en caso de una falla. Ya cuando la falla es muy grande, entonces sí, es cuando el sistema tiene que parar de alguna forma. Pero si son fallas muy este, pequeñas, en las cuales el sistema siga trabajando todo lo demás, aunque salga de servicio una, una parte, pues eso es lo que se trata de mantener ¿no? que se siga trabajando aunque esté fallando una parte del sistema. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer la conexión, el uso de la topología. Y cuando usamos topologías, usamos protocolos. Entonces, ya cuando usamos protocolos, es cuando decimos qué datos va a enviar este micro a este otro micro y empezamos a hablar de qué debe tener de nuestro protocolo. Ese protocolo de comunicación. También puede ser robusto o puede ser muy ligero. Nosotros podemos hacer con el micro rápidamente un pequeño protocolo muy simple. Y ya lo trae incluido en microcontrolador para trabajar. Pero si yo quiero hacer algo más robusto, entonces yo tendría que programar los bloques que debe tener mi protocolo para poder hacer el enlace. Y esos bloques están cuando ya tienes dominios, tienes subdominios, etc. Veanlo ustedes nada más con el protocolo de internet para que ustedes se pueden conectar a un servidor toda la, el protocolo que se maneja de internet ¿sí? tiene un montón de, de bytes y de bits para que la información que ustedes están manejando llegue a su lugar ¿sí? entonces muchas veces eh, el protocolo también es muy importante Típico, cuando ustedes están conectados a internet y inmediatamente se cae la red, ¿qué sucede? Pues se pierde la información momentáneamente. Sin embargo, una vez que se reactiva el enlace, la pueden volver a recuperar. Entonces, muchas veces cuando ustedes mandan la comunicación a través de un cable, tienes tu computadora por acá y te conectas a un servidor, no creas que normalmente te conectas de punto a punto, no. El protocolo o la información puede viajar por un montón de redes. Yo tengo el servidor y a lo mejor la información viaja de un punto a otro punto, a otro punto, se separa mi, mi información que yo mando en conjunto, se separa y luego se vuelve a juntar. Entonces, la forma en que está hecho el protocolo es identificar cómo van los datos, ¿no? en ese identificador que va por segmentos que si traen, tiene B de sincronía o bytes sincronía, que si tiene direcciones, que si tiene dominios, que si tiene subdominios, que si tiene protección de, de error, etcétera, etcétera, eso va haciendo que crezcan los bytes a tal manera que puedo tener unos frames que normalmente se le conoce o marcos de un montón de datos que al final de cuentas cuando yo los transmito esos esos datos se pueden despegar enviarse por diferentes caminos y cuando llegan, van llegando por partes pero como están identificados, se van juntando se van juntando y cuando está toda la información en conjunto es cuando ustedes tienen acceso a ese punto donde quieren llegar entonces la información no solamente viaja por un solo cable de punto a punto, si así fuera sería muy lenta la comunicación ¿no? sino que está viajando por diferentes puntos porque la información se separa y se están ocupando los caminos que estén desocupados para que se pueda obtener más rápidamente la conexión. Entonces ahí ya conjuntamos topologías. Y conjuntamos protocolos. Y eso hace que sea más eficiente. La conectividad de mi comunicación. Serial. Porque la conexión que estoy haciendo. Normalmente va a ser de tipo serial. No paralela. Ya que solamente estoy usando un solo cable. O estoy usando comunicación inalámbrica. Y ahí normalmente siempre vamos a ocupar. Una comunicación serial. Entonces ahorita. Por ejemplo, Telmex, ¿no? que tiene su eh, cable. Ustedes, todos los que tienen eh, internet con, con Telmex, dice: Pues el, el cablecito ese que nos ponen para la línea, pues sí, el cablecito que tiene, que pone este, el, el Telmex, pues tiene un ancho de banda. Una vez que ya llegamos al máximo desecho de banda, ya no le podemos rebasar. Entonces, muchas veces dice Ya no se puede crecer en el ancho de banda. Entonces, ¿qué está haciendo Telmex? Cambiando a un cable de fibra óptica, para tener un mayor ancho de banda. ¿sí? Los que manejan cable, pues están manejando este cable coaxial, y cable coaxial tiene mayor ancho de banda, por eso es que ofrecen diferentes tipos de velocidades. Entonces, también en función del tipo de cable que se maneje, es el ancho de banda que yo puedo proporcionar para transmitir mi información. Entonces, des en cuenta que no nada más es saber conectar el micro de un punto a otro punto, sino es saber conectar el micro ya a nivel... Este, más general utilizando todo lo que tenemos al alcance, no como son topologías protocolos, medios de comunicación etcétera ¿no? entonces ya cuando hablamos de esto también hablamos de comunicación no sé si han escuchado el término simplex simplex si han escuchado el, el término full duplex o half duplex no sé si alguien lo ha escuchado esos términos lo he escuchado en materia de telecomunicaciones, ¿dónde? No la escuché bien, es Vanessa. Vanessa, no la escuché bien. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Que lo he escuchado en las materias como de telecomunicaciones, esos términos. Así es, es que forma todo esto que estamos viendo es telecomunicaciones, pero pues cuando ustedes van a hacer un enlace de un microcontrolador a otro microcontrolador, pues ya empezamos a entrar en telecomunicaciones porque necesito ver cómo voy a mandar la información. Entonces, cuando hablamos de un sistema simplex o un sistema half-duplex duplex o full duplex Estamos viendo la forma en que vamos a mandar la información. Incluso hay full, full duplex. ¿sí? El simplex, ¿en qué consiste? Bueno, el simplex es nada más cuando tengo a un oyente y tengo alguien que transmite. El ejemplo más típico de esto, pues es la radio. no Ese es un ejemplo de una comunicación simplex. La radio siempre está transmitiendo... Y no hay manera de que el sistema que está escuchando haga réplica. Simplemente acepta lo que está llegando. Y el otro no puede hacer réplicas porque solamente está escuchando. Luego tenemos la comunicación half duplex. Y esta half duplex sí permite que yo envíe información y permite que el otro replique. Ejemplo de esto es los radios. estos los walkie talkie, ¿no? Que tú hablas y luego cortas para que el otro pueda hablar y el otro corta y así están. Es una half duplex. Y la full duplex es la que en la cual hay comunicación de manera simultánea por ambos lados. Básicamente aquí es el teléfono. no Tú hablas, pueden hablar los dos y no hay ningún problema. Y la full full duplex es cuando puedes tener más usuarios interconectados, participando de manera simultánea, todos a la vez. Esas son las cuatro formas más generales que pueden encontrarse de la comunicación. Entonces, el microcontrolador puede hacer eso. El micro nada más puede estar mandando información a algo sin que reciba nada, o puede recibir información, pero no de manera simultánea, sino una cosa a la vez. O puede recibir de manera simultánea información, que sería ¿Qué es lo que más se usa ¿no? para poder tener un control de un sistema más en forma? Entonces, vean ustedes, necesitan topología, necesitan protocolos, necesitan medios de comunicación, o sea, los cables, si es alámbrico, es inalámbrico, y necesitan los modos de comunicación, que son estos, no simplex, hal duplex o full duplex. Como dice su compañera, es parte de, la, es parte de, de materias de comunicaciones o telecomunicaciones, pero es parte de que nos, nosotros nos involucra porque cuando un micro se quiere comunicar de un punto a otro punto, pues forzosamente requiero de este tipo de cosas para poderlas, este, poder trabajar el microcontrolador. ¿Sí? Bien. La próxima clase vamos a entrar ya de lleno a la configuración de la comunicación UART. Esto es nada más para que vean, es un esquema a grandes rasgos de lo que no se ve a lo mejor en la materia. Pero yo se los comento porque en su momento sí hace falta este, conocerlo. ¿no? Protocolos a lo mejor sí se van a ver más adelante. Lo van a ver protocolos industriales, Fieldbus, Modbus, Profibus, etc. ¿no? Que son estándares industriales para comunicar los instrumentos con las áreas de control. Obviamente en esos instrumentos de control tenemos internamente a los microcontroladores o microprocesadores. Ya no los vemos, pero están dentro del dispositivo. Al momento de que se está comunicando ese instrumento con otro, o con otro sistema, ahí nos damos cuenta que internamente ese dispositivo debe tener un procesador para poder lograr eso. Y es cuando están entrando entonces ahí la conectividad de cómo conecto, ¿no? qué tipo de cable voy a conectar para lograr más, más distancia, menos distancia. En base a eso también están los estándares de comunicación. Que si hay un RC232, que si hay un 485, me ¿sí? depende qué es lo que voy a ocupar y cómo lo voy a conectar, y las distancias a las que van a estar, pues es lo que yo voy a usar. Pero para eso, obviamente, ya hay estándares. Bien, si no tienen más preguntas, aquí la vamos a dejar, y nos veríamos el día lunes. Sí, profesor. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Sí. Sí. Sí. Sí. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.